Yes. <laughs> Ok, nos vamos con esta canción que se llama sí, no sé Libro de recuerdos. Se quedó, dos, se quedó como dos o tres veces en el balcón queriendo cantar y cantaba. Después de que se acababa la noche, de que se acababa la música, hay un señor que te conoce, el compa Colima, no sé si te acuerdas, por ahí está... Colima, sí. tenía un chico que no venía, supo que ibas a estar aquí. Y ahí sale el con Lima. Con Lima, gracias. Un se acabó cantando. Dios lo bendiga de verdad. Dos vos, veces tú. la sacaron Security porque la neta cantaba, cantaba, cantaba, quería cantar, quería cantar y no había ninguna oportunidad. Se acabó la noche y él estaba cantando. Lili, mis respetos. Dios es grande. Ahora tres mil dólares ganando ya cuando se quiere, se quiere, y cuando uno quiere, y el apoyo de ustedes, siempre es muy importante, gracias Lili por estar con nosotros, y te, te pido disculpas, a nombre de los señores que te sacaron en dos ocasiones, bien Les digo, les digo algo que traen mariachis también ¿O okay. no ¿lo subimos o lo dejamos más al rato? vamos a, vamos a esta rola que nos, que, que nos han querido mucho, que se la compuse mi alma porque cada que hay tristeza en mi corazón y creo que en este momento me tienen llorando porque es verdad lo que dijo. dicho siempre he pedido una oportunidad y ya han hecho a un lado y hoy ustedes me han hecho grande, gracias mi gente porque ustedes me van abriendo la carretera para yo pasar y cada que tengo en mi corazón tristeza, se los juro por Dios que me acuerdo de mi papá, porque cuando uno tiene a su papá, él siempre te defiende para que nada malo te pase hola Okay. Oh. Ella pinta muchísimas gracias por apoyar a Cetina, la amo, veo que trae mi gorra, trae mi camiseta. Un respeto grandísimo, un respeto grandísimo para la diva de la banda. Y me está pidiendo que le cante no llegue el olvido. Usted sabe que yo casi no me gusta cantar canciones de otras personas porque nunca quiero parecerme a nadie. No quiero este, andar ahí con cosas de que me empiecen a decir que Cetina quiere ser como... Como otra artista, porque yo ando haciendo mi propia carreterita, pero la voy a satisfacer a ella o la voy a dar el gusto de o satisfacer, eso no me de si no, no, ¡Está la Oye oh, oye, soy pinche madre, nunca me esperé que a los filos tan bien. Mucho por lo que he trabajado y no esperé que nos iban a recibir tan hermoso. Me siento una persona, su pinche madre, yo tengo un chingo de palabras siempre para la gente y hoy me hacen falta las palabras porque fue un éxito aquí en el Gracias, mi hija. Los amo, Dios los bendiga.